hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella el día de hoy vamos a concentrarnos en dispositivos de flujo permanente en los cuales se utilizan algunas ecuaciones de tipo termodinámico vamos a diferenciar estos procesos y cómo debemos aplicarlos cuando tenemos que hallar estados termodinámicos no siendo más Comencemos Antes de comenzar a analizar cada uno de los dispositivos Tenemos que tener en cuenta la ecuación de primera ley o de conservación de energía Tenemos acá las formas de energía que intervienen, que puede ser calor y trabajo Toda la energía que sale, menos la energía que entra Pero ¿Cómo podemos desglosar esto? Pues todo lo que tiene que ver con la energía podemos dividir por entalpía, en este caso de salida Energía cinética de salida, altura de salida y no olviden que G es gravedad. Lo mismo para la entrada. Entalpía de entrada, energía cinética de entrada, altura de entrada, gravedad. Y no olviden que M es la masa de salida, pues masa de entrada. Pero como estamos hablando de dispositivos de flujo permanente, la masa de entrada debe ser igual a la masa de salida. Y para diferenciar la entrada y la salida vamos a decir que 1 va a ser entrada, y 2 va a ser salida Vamos a desglosar esta ecuación Y nos queda de la siguiente forma Q menos W va a ser igual La masa va a ser la misma para los dos Vamos a hacer como el intercambio entre entalpías Energías cinéticas y alturas Para la masa, entonces tenemos que la más constante Entonces tendríamos Que sería la salida menos la entrada Entonces sería H2 menos H1 más masa por el cambio de energía cinética. Entonces sería energía cinética de salida, en este caso sería la energía 2, menos la energía 1 al cuadrado sobre 2. No olviden que esto es energía cinética. Solamente nos falta la, la parte de lo que tiene que ver con energía potencial o de altura. Entonces sería más la masa por la gravedad, por el cambio de Z2-Z1. menos ¿Qué quiere decir esto? Que Quiere decir que esta sería la ecuación que debemos utilizar a la hora de resolver, digamos, algún problema de un dispositivo o un equipo en el cual haya intercambio de energía. Entonces, esta ecuación la vamos a utilizar quiere decir que algunos parámetros se van a ir cancelando dependiendo de lo que esté ocurriendo en cada equipo vamos a ver cómo se comportan cada uno de estos equipos para que nos quede más claro cómo se debe aplicar esta ecuación veámoslo bien genios ahora vamos a ir analizando cada uno de los procesos en los cuales hay flujo permanente veámoslos vamos a analizar Cómo se comportan las toberas y difusores Tenemos aquí la T que significa toberas Y la D que destina lo que tiene que ver con difusores Miren el comportamiento, son totalmente diferentes en la forma ¿Qué es lo que ocurre en una tobera? En una tobera aumenta la velocidad a extensas de la presión ¿Qué quiere decir esto? Que aquí disminuye la presión Entra presión y acá disminuye la presión a diferencia de un difusor. ¿Qué ocurre en los difusores? En los difusores disminuye la velocidad aumentando la presión. Aquí hay mucha más presión, pero la velocidad de salida aquí es mucho menor. Entonces no olvidemos que vamos a designar a este como 1 y 2. Entradas, salidas. Entradas, salidas. Y volvemos a retomar la ecuación de conservación de la energía. Q menos W es igual a... Las salidas menos las entradas. ¿Qué es lo que ocurre aquí? En la parte de las toberas y difusores vamos a decir que el calor va a ser igual a cero. Y que tampoco va a haber trabajo. O sea que el trabajo también vale cero. Quiere decir que esto se nos cancela. Podríamos llegar y esto que está restando, pasarlo al otro lado. Cambiaría de signo. Entonces lo vamos a dejar acá. M que multiplica a H1 más energía cinética 1 al cuadrado más la gravedad por, las, por Z1 y esto que va a ser igual pues lo que nos queda acá M H2 más energía cinética 2 sobre 2 más G Z2 quiere decir que esta es la ecuación que debemos utilizar si queremos trabajar con una tobera o un difusor o sea que por favor genios anoten esta ecuación para que la tengan allí a la mano cuando nos encontremos con alguno de estos dos equipos veamos el siguiente dispositivo siguientes dispositivos tenemos las turbinas y los compresores Dónde podemos ver las turbinas si ustedes ven todo lo que tiene que ver con la parte de centrales o hidroeléctricas necesitan un generador eléctrico y esto se hace a través de un trabajo para que haya esto debe ejercerse un trabajo para que se pueda digamos mover el eje y generar energía eléctrica también podemos ver los compresores en los compresores los utilizamos mucho cuando necesitamos desplazar un fluido o un líquido digamos de una parte a otra que sea de pronto muy viscoso entonces en el cual debemos utilizar un cambio de presión para poderlo desplazar una tubería entonces tenemos estos dos dispositivos ahora qué es lo que ocurre aquí hay una gran diferencia entre estos dos dispositivos en la parte de turbinas podemos ver que el trabajo se libera quiere decir que sale el trabajo mientras que en los compresores para que se ejerza la presión debe utilizar un trabajo quiere decir que necesita trabajo ahora entonces qué se nos puede cancelar en este tipo de equipos pues no va a haber calor el calor va a ser igual a cero no olviden que la masa es constante ya sea de salida o entrada. Entonces por eso la masa se mantiene. Pero tampoco va a haber energía cinética. O sea que el cambio de energía cinética, ya sea en 1 o en 2, va a ser igual a 0. No hay cambio de altura, quiere decir que Z también, Z1 o Z2, también va a ser igual a 0. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos cancelando, calor no hay. Energía cinética tampoco. Altura tampoco. Lo mismo lo cancelamos a este lado. ¿Y qué nos está quedando? Que menos W va a ser igual a M por H2 menos M por H1. No olviden que la masa es constante, no cambia. O sea que esto se convierte a menos WM H2 menos H1. Esta sería la ecuación que designa ya sea una turbina o un compresor. ¿En qué varía esto? Si el trabajo es negativo, quiere decir que se está liberando trabajo, quiere decir que tenemos una turbina. Ahora, si el trabajo es positivo, quiere decir que se está ingresando trabajo. Y esto ocurre en los compresores. Aquí está la diferencia de ambos. Entonces, uno necesita trabajo, como es el caso del compresor, y otro lo libera, como es el caso de las turbinas. Veamos el siguiente dispositivo. Antes de continuar con los siguientes dispositivos de flujo permanente, quiero recordarles que este video cuenta con el patrocinio de Industrias El Reflejo. Limpieza y calidad que brillan. Podemos ver algunos de sus productos de interés, como son el blanqueador, en sus diferentes presentaciones también podemos utilizar el gel antibacterial en sus diferentes presentaciones no olviden que son productos tanto a nivel institucional como a nivel hogar bien genios ahora continuamos con las válvulas de estrangulamiento que son dispositivos de restricción de flujo, ¿Qué quiere decir Queda un flujo que se está desplazando Digamos que aquí tenemos una especie de impedimento Aquí está la válvula Aquí se cambia la presión o se disminuye la presión Y cambia el desplazamiento del flujo Eso es lo que pasa Pero para eso no ocurre lo siguiente No va a haber calor O sea que el calor va a ser igual a cero Tampoco ejerce el trabajo O sea que el trabajo también es igual a cero No hay cambio de energía cinética O sea que es igual a cero y no hay cambio tampoco de energía potencial, o sea que esto es igual a cero, no hay cambio de altura. Ahora, reemplazando esto, esto valdría cero, esto valdría cero, todo esto se nos cancelaría. ¿Y qué nos está quedando? No olviden que esta es la entrada y esta es la salida, o sea que nos está quedando 0 va a ser igual a M por H2 menos m por H1 Ahora, esto está restando, lo paso al otro lado Entonces quedaría MH1 va a ser igual a MH2 No olviden que la masa es constante Quiere decir que la masa de entrada es igual a la masa de salida Y nos está quedando que H1 es igual a H2 Esta sería la ecuación que rige las válvulas de estrangulamiento H1 igual a H2 Pero ¿qué es lo que está poniendo acá? Esto se le conoce como isoentálpico Iso ¿Qué quiere decir que tiene la misma entalpía La entalpía de entrada debe ser igual a la entalpía de salida Si queremos mirar cómo lo que ocurre con esto Esto se puede decir que H, la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen o sea que podríamos re que podemos reemplazar esta fórmula acá. Nos quedaría de la siguiente forma. Reemplazando ya sería 1 más la presión 1 por el volumen 1. Como hablamos de volumen, hablamos de volumen específico. No olviden que este volumen específico es igual a U2 más la presión 2 por volumen específico 2. O sea que de esta forma podemos trabajar la ecuación de las válvulas de saludamiento, sea de esta manera o de esta otra. Veamos otro siguiente dispositivo o otros dispositivos. Ahora tenemos las cámaras de mezclado. El ejemplo más simple lo podemos ver a través de los calentadores eléctricos de agua, en los cuales hay dos fuentes: puede ser un agua caliente y un agua fría, y para obtener un agua, en este caso tibia. ¿sí? Entonces acaba de haber dos flujos de entrada y un flujo de salida. ¿Qué es lo que ocurre aquí? No hay calor, o sea que el calor es igual a cero, a pesar de que haya acá un cambio, pues se transfiere entre estos dos fluentes, pero no lo tenemos en cuenta porque no interviene fuera del sistema. Trabajo también es igual a cero. El cambio de energía cinética o la energía cinética es igual a cero. Y lo que es también el cambio de potencial o Z, también es igual a cero. Entonces, ¿en qué se nos convierte esta ecuación? Pues se nos va a convertir en lo siguiente que la masa 1 por la entalpía de entrada 1 más la masa 2 por la entalpía 2 es igual a la salida en este caso va a ser la masa 3 por la entalpía 3 esta sería la ecuación que rige una cámara de mezclado en la cual intervienen dos fuentes y sale una tercera podrían intervenir más entonces sumaríamos todas las entradas y si hay más salidas pues pondríamos más salidas con esta tendríamos ya el desarrollo de una cámara de mezclado veamos otro dispositivo de flujo permanente bien genios espero que hayan llegado hasta este punto del video. Vamos a ver el último dispositivo. Hay muchos más, pero vamos a concentrarnos en este último, que son los intercambiadores de calor. El ejemplo lo podemos ver en las neveras. Las neveras, las neveras de antes, utilizaban un refrigerante para enfriar o congelar. Pero también lo podemos hacer en sentido contrario, también podemos utilizar para calentar, podemos utilizar algo. Entonces, digamos que en esta parte de aquí, vamos a decir que por aquí fluye el refrigerante. Ese refrigerante generalmente a veces puede ser el 13A Existen muchos que permiten hacer enfriamientos Pero también podríamos tener una fuente de agua caliente O sea, es indiferente Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues aquí no hay calor El calor es igual a cero No hay trabajo No hay cambio de energía cinética O sea que también es igual a cero no hay cambio de energía potencial, o sea que también es igual a cero, pero si sí debemos diferenciar algo. Miren que tenemos unas entradas, 1 y 3 son entradas, mientras que 2 y 4 son las salidas. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Esto nos permite plantear la siguiente ecuación. No olviden que aquí van a haber dos masas, pues pueden ser diferentes porque son diferentes fluidos. Entonces digamos que tenemos una masa 1, o una masa que sea por ejemplo la que tiene que ver con esto. La masa 1 va a ser igual a un cambio de entalpía, que sería igual a H1 menos H2. ¿Y esto a qué es igual? Ahora, esta masa es igual para estos dos y esta masa debe ser diferente, llamamos a esta masa, una masa 3. Bien que esta más A3 y más A4 van a ser la misma, o sea que esto va a ser multiplicado por el cambio de H4 menos H3. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta sería la fórmula para este intercambiador de calor, en los cuales intervienen dos flujos de entrada y dos flujos de salida. Con esto daríamos por concluida la parte número 10 del curso de termodinámica. Con esto daríamos por concluida la parte 10 de este curso. ¿Qué veremos en la próxima clase? Vamos a aprender a resolver problemas termodinámicos. Ya estamos a punto de terminar este gran curso. Espero que estén viendo y afianzando todos estos conceptos y si en caso tal los invito a que vean los videos anteriores para que todo quede muy claro. Y no siendo más genios, nos veamos la próxima semana. Si te gustó mi video, no olvides de dar una manito hacia arriba y suscribirte a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos.